Eh, Facu, yo todavía esos chilladores. So, hay solo tres oportunidades para no... ...coso. Agarren lana. Las sí, alfombras sí. cuentan, ¿o no? Sí, las alfombras. Eh, chillador, chillador arriba, chillador arriba. Allá, allá, allá. ¿Arriba de quién? Eh, en torre arriba. Ahí, tipo, un edificio donde hay un chillador. Y está ahí rodeado de sensores. Hay un, no no caí nada, no, no. voy a agarrar la lava que está por ahí para trazar al guarden por si viene. Si sí, lo vas a trazar y le vas a hacer un poco de daño, te paso. No, no, no le hace daño, es inmune a la lava. No, no, no. Yo me pego, culeo. Ya alguien me pegó, culiao? Y no hay nada ahí. Para, un ¿Qué? Niño, no, sonano, no tuve daño y no hay nadie, culiao en serio. No, Tomfa, que no me asusté así. No, no es, no, no es joda, en serio. Eso, Tilín, venía desde mi computador, entonces, no, si lo lo por eso no llames a eso, Tilín, a las 3 de la mañana. Tiene la voz igual. Por eso no llames a eso, Tilín, a las 3 de la mañana, si no, esto pasará. Ah no. sonidos terroríficos.png. punto por eso bajo ballena fue, fue eso boludo ballena que ¿Qué? Okay. se Yo me va a hacer difícil la carta lavada ya no hice nada estoy haciendo un poquito no. ruido viste pibe velas poquito, poquito un poquito uy Estoy por la parte de arriba Velas Velas Agarren velas Salimos ver Tengo muchas velas acá, boludo Pero no las quiero romper Porque primero voy a romper este catalizador Perdón eh, Canalizador Catalizador Catalizador, sí Canalizador O catalizador Analizador chillado no, no, chillado Anal ah. Anal no. Uy, acabo de hacer logro de discreción Discreción, mil Digo, cien Uy uh, mira todos estos diamantes ah, un chivador ahí pero arriba pero muy arriba le dieron Cúdica. tres etiquetas pero arriba Está re lejos Listo listo okay. con el Mac a ver, y un chido No rompas, no rompas, no rompa Me duele el dedo De tanto estar apretando la wea tendría que poner a alternar un sí. cofre, pero tenemos un problemita con el cofre Ah, mira Mac el cofre, el cofre, el cofre Sí, pero Rompalo, rompalo, así no tienen que estar abriendo Pero Ah, sí, que si lo abrí, lo cerrás el doble del ruido Sí, hace el doble y a ver... Esperá, espera, Mac pues espera, espera Hay que fijarse por la zona, porque capaz amortiguamos ese, el sonido de ese Pero capaz que hay otro acá Sí, como decía, mirá ¿Hay otro ahí? Sí, hay otro acá atrás Ya, este... A ver... ¿Cómo podemos hacer? Pero no está tan cerca. Oye, mira, tú, tú vas este, por... Hay que hacerlo de una vez. Hay que hacerlo de una vez. Patatas. ¡Miga, tú me estás la vos! Ah, me mejor se quedaron callados, o? pensé que era mi internet. Yeah. Chicos, perdimos una oportunidad. Vos perdiste. ¿Querrás decir, no? ¡También! No, pero primero cuenta para todos. Mac. ¿Y todo, por, ¿Y todo para qué? Por una sola manzana dorada. Mac. Lo cambia Ay, todo. todo. Le rompo, le rompo, Mac. Mac, me arriesgo y le rompo el cofre. Sí. Sí, sí, sí. Anda, ya, me, ya nos hay queda velas. una sola oportunidad. No Lo es mi cambia, culpa. Hay que romper este chedor. hay que romper este chedor. Tengo velas, tengo velas. Tengo... No cambia todo. Y no cambia nada. Encontré a, Tom, a Mac Dumpi. Ratón, digo, Mac Bumpi. Che, Mac, ¿cómo bajamos acá sin hacernos daño? Ojete. Pero, culiao, chao. Hay un chillador, hay que romperlo. Sí, sí, hay sí. ¡Hay tres chilladores. Sí, ah, sí, conté. por eso te decía a la mierda conviene taparlos no hay cuatro oh, son cuatro hay cuatro no acá hay tres acá hay tres y ahí hay no, un no no eh, que alguien rompa que alguien empiece a romper no, ayuda, no, no, no. Chau, chau, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ay, ayuda Mac, Mac, Mac. no no corres, no corres, no corres. no no no no no no corran. no no no no no guardens, Dos, eh, no Guarden, Mac, lo no tengo mi perro ¿no? oh, está yo lo vi Rubí, te vete, te vete, te pe, te pe, te pe, te tengo pegado a la cola no ah no no te veo <ríe> no, ahí está, está ahí está no está no está no está no una no mirada. No, lo vi, no lo veo, no lo no lo lo vi. lo rompo me no no no no no no no no no no no no no no no Sí, sí, sí, sí, sí. Miren. no seca este puro eh, que te el otro, no no no no no no no no no no no no no no no no no Vos está enfrente, ahí mismo. Ay, ay, ay, ay, viene, viene, viene, viene. correte Le atacamos? No, no, entre no. De todos y corremos? No, no, que uno lo, lo, lo focuse y uno empieza a correr. Si, sí, así le Ahora, pega hacemos con el muro. Hacemos un muro, hey, hacemos un muro y. Oh, tiene eh, como mil de vida el al... lugar de este, culiado. Ah, no, no 500. Van a matar. 500 de vida. 500 de vida. Oh, eh, eh, eh, eh, no. diamantes. Hagamos una cosa, eh, eh. Hagan un muro por acá. O hagamos esto, espérate. Che, Mac, yo te mira a te Ahí hay, otro. Patata, patata, mira, mira, ahí hay otro. ¿Vos? No tengo pegado la cola, no. No, mentira, está. ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿no? ¿Cuántos? Sí. Sí Pongo bloques, pongo bloques. Sí. Uno lo pone MacDump y el otro lo pone yo, XD. Pero bueno, pon ni subir la escalera. Casi me caigo. Ay. Depende, por favor, les pido. Ey, no, pero lo sea, pero que me tiraron, te, bien, bien, te Me tiraron Me tiraron, ustedes. <risa> allí me he estado. Hay que Yo hacer, de animación, dos, de hay que hacer animación de esto, hay que hacer animación de esto. Ya se fueron dos, falta uno. Acá tenemos nosotros el tercero. Mats, quédate te quito por el amor de Dios. ¿Vos Mac, Mac, no pongas bloque, no, Mac, no portal, pongas bloque pibes Llegué a la zona del portal gigante, pibes Bueno que no, nos importa, tenemos un guarden Está muy cerca de nosotros Un poco más, me parece que están llorando, pibes <risa> Lo loco clásico. No no, no. <risa> no, no. no, no. lo clásico. La, la un clásico. Loco, un clásico. Un clásico. clásico. La vieja Uy, qué, ay, qué bonito confiable. el confiable. guarden Yo quiero, tengo un guarden de mascota. El Warden lo sí, sí, quiere sí. de mascota el piloto. Sí, tú, Para tú. que te arranque los, para que te agarre los brazos y te los arranque. sí, sí. No sé este guarden creo Eso que Eso es, es cariño. Es su forma de dar cariño. Es su forma de Se va a llamar mordisquitos. ¿eh? Mac, Mac, estás al lado. Mac, estás al lado. Mac, se acerca a vos. Tipiame <risa> a vos, patata que quiero ver. Mac, quiero está enfrente tuyo, ser. está yendo a vos. Está yendo a vos. Pollo, pero te olvido. Te olvido, no, no, no, pibe, sos pollo. No, Chessy, ¿cómo cuenta con la física? No, no, Quítate, salvar. Esto, salvar. ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Movete, vos! Uh! <ríe> ¡Lo salvamos! Mac, nos debes una. Te salvamos la vida. No, no, no, parate, vuelve, vuelve. No, está volviendo, está volviendo. Vení, no, vení, no, no. Guardan. Listo, listo, listo, listo! ¿Quién es su ruido? ¿Quién es su ruido? ¿Quién es su ruido? Yo no. Yo, yo, yo, para traerlo, para traerlo. ¿Tiro tú, ¿para qué lo traes? Porque está por a punto de matar a Mac. Tum tum tum tum tum tum tum, tum, ¿Se tum, fue? tum No, está está, está, está otra vez. Alex está me fumando me... un porro mientras tanto. <ríe> <ríe> Estamos jugando con el Warden. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La próxima los agarro, está Warden y tal. Está en plan de la próxima los agarro. Venite vos, voy Warden. No, no, no, se enojó. Uy, la mierda. <deóstate> uh, la mierda, esa sí. se escuchó. Alright, esa es la única palabra que se le escuchó Mmmm, claramente al maldulio. Uy, uy, calmaos, hermanos. Hermanos, calmados ¡Ah, adiós! Cagón de mierda que son pibes. Y se me está viniendo por ahí. ¡Ay, y, y pum Entro. Me, me hizo guancho, no, me guancho teo. Me no, no, hizo no, el chido 그... to... sónico. Le tiro un rayo al pecho. Exacto. Me, me TP, por favor. Me no. El que no me haya tepejado ninguno. ¿sí? Ah, no puedo, vos, bueno, no soy admin. No, pero... No, me vio el alma el bicho. No, con bueno, No tiene ojos. Yo, pero... Me vio el alma, dije. Hacia... Ah, pero al menos te salvé la vida, Mac, de un me debes... Mac, te salvamos la vida. Y sí, weón. Creo que se despaunió ya. Ah, ¿seguro? ¿Me meto? Me meto. Sí, sí, sí, métete. se oh, me, me salió el puto cero, la concha de su madre. Ja, ja, Internet de los gente, culo, ojete, culión, la torne de mierda. Sí, ponele que se fue. ¿Qué? otro nuevo. ¿Otro? ¿Otro? tres! ¡Qué hermoso! ¡Espawnaron tres! ¡Otro más! No me... Jodan la vida, pibe. Para joderme, no voy a decir es bueno, man, si bueno o no. Pibes, ¿dónde porongas están? Yo estoy en el portal gigante, pero el real, mac, no mac, en el mac, portal mac, ese mac. falso. Hagamos algo, robamos estos diamantes y nos vamos corriendo, dale. No, espérate. Anda, pibotos, Hay un cofre por allá. Así se lo digo. No, no, no, la vamos a romper. La, la avaricia mata, Juaco. La avaricia mata, y ahora es literal. Mac. mac. No seas pelotudo. Hagamos lo que digo. Vos, eso, vos, eso, vos, eso. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos, hacemos Mac? No, no, no, ahí está Te van a matar, patata, te voy y me voy a caer de risa, así te lo digo No, no, <risa> no, acá a matar. no, acá no está, acá no está, acá no está. Te de lana, lana, te hay lana, te hay? Eh, de Che, Eh, patata ¿Qué, qué, qué? ¿Hago una, un lana drop? No, no, no, no, igual te va a detectar ¡Lana drop! Espera, espera, espera, Mac, agarramos, algo, agarramos la y robamos, y robamos los diamantes yeah. me, me, me hizo Wancho del Warden No, pobre Lo mat rompo el <ríe> chiebre, ¿eh? Lo tomo como un CIS, vamos Ay no, ya está mero en mis cosas Ahí está con mis cosas Lo tengo pegado a la cara. Ay, lo tengo enfrente. frente Lo tengo pegado a la cara no tengo pido a la cola no a la cara Le Tengo tener no. frente, piloto todo que tener la cola en la, en, la, en la panza, William Mac, Mac, atrás tuyo, atrás tuyo, yo este guarda Ay, ay, Arriba, ay broma, mejor rinconado, ahí. mejor rinconado Subamos, subamos, subamos Puede ser la locura la... Se fue la locura. <ríe> Mac, mira de nos salvamos Tengo el frente Tengo al frente me arriba y lo rompo. Vení, vení, man. Acá hay un. ¿Lo rompo? Yeah, yeah, yeah. Uy. No, ¿cómo que error conectar? ¿Actualizar? Uf. Cerraron no se el se server. ¿no? Estoy rompiendo todo chillado que vea. Estoy rompiendo lana. Oh. Yo no Yo tengo. Y eh, empecé a jugar el ah, ay, juego ay, del ay, racismo. Ay, ay, ay, ay. Ese que iba a ganar, pero me furaron <risas> Nada es broma. Ahora somos los creadores del racismo. Así es, siempre tendríamos una palabra y esa es... Negros. No, negros. No son negros. Eh. No, tengo un guardia. Somos pegado, negros. Sí, no. Mac, ¿dónde estás, Mac? ¿Dónde estás? Ah. Ah, tengo un guardia enfrente mío, estaba pegado, amigo. Mac, ¿me robó los diamantes? No, solo so, de seguro solo es uno. No, no, no, hay más abajo, hay más abajo. Empecé y tengo lana, tengo lana, tengo lana, tengo lana. Pensé que iba a ganar, pero me. No, me en mi caso sería. Empecé a jugar. El juego del racismo, pensé que iba a ganar, pero me juraron. Eh, Nada me tetean por favor, es que mis cosas, pipipi. Sí, pipi, sí, sí, pipi. <risa> Pi pipi. Se Lo me siento. quedan las cosas con el guard. Lo siento, Mac. No Como sé puedo, cómo necesito. no sonó, Juaco. No, no sé cómo no sonó el chileador, boludo. Patata, patata. Ey, miren la, ¿La, el... hey, la... la imagen que les mandé por Discord. Ey, miren la imagen que les mandé por Discord. Che, hey, alguien tiene que animar esto, todo esto, Mac. No, yo no lo he ni cagando. Es que Decirle al Sam, esto? boludo. Al Sam, Sammy, pero a mí no. La mía paja, soy pajín, yo. ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué, qué, qué, qué no, me teletransporto? No, no, me he confundido, Tumpac. ¡Hijo de puta! ¿Por qué me teletransporto? ¿Qué tu madre, de puta. Te <risa> no, vale. voy a hacer mierda, <risa> están Esta cosas Le Tenía razón, era un solo diamante. Era un solo diamante. Que lo a jugar el juego? El juego, me a ganar. Racimo, Que lo jugaron. Que Que lo Que no, yo tenía Chévere. el Weapon, en frente. <risa> ay, el frente. Escucho el guarden al lado. Eh, Warden, es bien, pero. Escucho que tengo el guarden al lado, pero no lo veo. Estoy sí, cagado. Sí, y otro que guarden. Estamos burlando a los peruanos y tenemos al Mac. No me llevo el hondureño de de acá y todavía me, y todavía me anda oliendo. Bueno, para sí. devolver el Mac favor al Mac. MTP, Mac MTP, por para favor. devolver el a el favor al Mac, eh. Che, che. Mac hace mi TP Bueno, TP. Ay, Ayuda, escucho que tengo el guarda del lado pero no lo veo. Tengo miedo. pi pipi pi. Pi, pi, pi, pi, pi. <risa> Don't fuck you dan. Están haciendo Focus 2 Puta mare, me está ¿Cuántos guardens son? ¿Cuántos hay? Creo que son un no cuatro. Guarden, Tengo dos guardens. Solo recupero mis cosas y nos vamos Mats, uno. Mats, Mats Estoy acá atrás tuyo Hola Me morí dos venir? veces sí. X, acá anda Me está persiguiendo el guardan No, espérate, ¿Tienes? ahí viene uno, uno. Despedirme, vi. por favor, despedirme Despedirme, por favor TP me ayuda. Lo vi, lo vi. ¡Ah, mi TP! ¡Le de su madre! TP. Por favor. Ay, ya está, olvídalo, porque ya me, ya me fui solo. Creo. Olvídalo, se me tuve, se me tuve, se me tuve, se me tuve. Patata. No puedo, yo no puedo hacer pe. No, ya. es que le digas al Mac que me haga TP porque parece Mac. que no me escucha. Mac, hace TP al tonfe Ay, Dios Ay, mío. Tupé. No dupe, bueno, tenés que bueno. animar, tenés que animar esto. Que también oh. se es son. Julio, Ay, eh, yo know. te quiero decir lo que me pasó. Yo no fui. Ah, bueno, Adiós. Hizo la loco Ay, Classic. Yo. Adiós, otro. Patata, ¿Otro? Patata. ¿Cuánto, ¿Cuánto se apagaron ya te quiero no? el estilo que me pasó. Estaba caminando en tranca tranca, entonces escucho que tengo guardias al lado, pero no los veía. Veo a uno no. atrás mío, entonces me voy para el otro lado, y tengo al otro. Tenía dos guardias. Uno pegó a la col y otro pegó bueno, a la cara vámonos. ¿Por qué me conecté otra vez? No sé. ¿Te mataron? No. <ríe> <ríe> Necesito bueno, que se vayan los jugar Necesito ¿sí? que se vayan. Emma, creo que esta es la buena animación que vos, que vos tendrías que hacer. Ahí. Patata, patata. Aparecí, me reconecté al mundo y tenía al guardian al lado. Ah. Estaba ahí oliendo. Eh, Revisar lo salió. que mandé al Discord, al, al chat general, Eso es lo mismo que me pasó a mí. A ver. A ver a mí pasó eso igual no pero lo tenía más pegado al guarden yo cuando reaparecí igual también ya lo logramos easy Max Max estás, estás has grabado esto no ah Max grabaste esto sí lo grabé todo sí. te lo paso por no facebook no el set de ahora Pasa a Samia Sam, si lo anima, por favor, te pillo. Ah, lo, voy a, lo voy a publicar en YouTube, en Oculto, y se lo voy a pasar a Sami a Macumpi. Ay, Dios. Uf, tenía el... Uno lo tenía atrás y el otro lo tenía adelante. ¿Por okay. no. No. qué? Fue? ¿Qué fue? Sí, te pego, estoy te pego. afuera del cero, ¿cómo me vas a tepear? Te, los tepeo, los tepeo a Uf, Bueno, tenemos. Ay, ¡No, no, no! Bueno, no. se cancela. ¿Qué tal? Se cancela, pibe. ¡Lo no. rojo! ¿Esto qué? No. Toqué? ¡No! ¿Qué fue? Porque bueno! ¿Por qué hizo? ¡No! ¡Qué no, wardens! ¡Hace barraquilla arroba, eh! ¡Warden! ¡Oh! ¡Ah, esquila! ¡Ah, esquila! eh! ¡Ponía el pelotudo! ¡McDumpy! ¡Ponía el kill arroba, eh! No, pelotudo era joder, no lo no, hagas. No... A ver, listo. Gracias. Ya. Gracias, eh, ahora voy a checar. ¡Uh, pelotudo! no es. No es. ¿Cómo se llama? Un venezolano. Pues, ¿desde ¿Cuándo? ¿Cómo se llama eso? cuando una serie no tiene mods? Eh. Vanilla. Ahora no es guainilla la serie, viste. Es tu culpa. A matar. Eh, acá hay un montón de cosas, no, no sé de quién. Eh, creo que, que son... Mira, un montón de gripas. Le no, alejo de las cosas y que exploten. Creo que sí son... Es que a me piso barra de eh, Creo yo. ¿Por qué hay una bruja. Hay una Hilda. <tose> bueno, bueno, bueno. si no lo más posible que me cumple, he hecho barra barra TP arroga A la mierda. Para, tengo 15 esqueletos. Para. Che, ¿qué le hicieron a todo mi hierro. Pi, pi, pi. No, acá están está las cosas. Sí, A pero... ver, TP, TP, TP, TP. Pero primero por jugador, porque luego la, la fregas y luego nos terminamos muriendo todos. <risa> Mac, tengo una espada, tengo una espada, tengo una espada. No mando. Esto, esto es mío, esto es mío, esto es mío. El Tom Pack, hizo la loco clásica. Si quieren dejo de grabar ya. No me mató. Se nos complicó todo en dos segundos. Toma, toma. Bueno, yo es grabar porque me